reconociendo la trayectoria de un gran ser humano una persona que tiene obviamente una historia en el deporte hípico sobre 70 mil este, narradas, una persona que viene desde de muy joven y que obviamente es la imagen, la voz obviamente de este, de este gran deporte que está en todos los hogares de los puertorriqueños quiero reconocer que estoy aquí el nombre de la Cámara de 51 legisladores pero o sea todo lo que está, una persona pueda agrupar el, el la, la empatía, el que todos los de todas las delegaciones estén dispuestos a respaldar el reconocimiento de una gran figura de Puerto Rico, que por buena, que Dios les bendiga y Dios quiera que tengan mucha salud y mucha prosperidad en nombre de todos los puertorriqueños. Así que, en nombre de la Cámara de de Puerto Rico, un honor presentarle este reconocimiento.